Amigos, el cuidado personal, lo que es la salud, es algo primordial para nosotros y poder continuar en nuestra vida, pero cuando esto se recibe de manos de una profesional, una experta con más de 10 años dedicado a lo que es la preparación física, fitness, cough, fi y más solamente no preparación física, sino también preparación motivacional, precisamente nosotros damos la apertura a una nueva sesión en este su espacio enfocado con la distinguida amiga la licenciada Carla de Morici, quien es no solamente fitness coach, como ya le he dicho, sino también fitness motivacional, para que ustedes en Enfocado puedan a partir de ahora empezar a cuidar su salud física y mental más que todo. Carla, bienvenida nuevamente a este enfocado en es tu casa. Muchísimas gracias, Robert. Para mí es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Carla, sabemos que hemos hemos pasado una festividad navideña y todo eso, pero antes de todo eso, yo me gustaría que tú me permitas que la audiencia de Enfocado conozca en qué consiste tu participación cada semana aquí con nosotros, por favor. Bueno, pues como dijiste muy bien, somos coach motivacional, o sea que tenemos, motivamos, uh -huh. estamos trabajando para llevarte a alcanzar esa meta que se te hace difícil pero que es posible. Así que para mí este espacio es, es como un sueño. porque Porque puedo llegar hacia todos los hogares de nuestro país y darle muchos tips que usted pensará que es difícil, pero no es difícil. Y para eso estamos aquí, eso es para algo. ayudarte. Me imagino, Carla, también que tú cada semana va a traer esas orientaciones, esas motivaciones a toda la audiencia para que desde sus hogares también puedan Claro, en forma, totalmente. ¿eh? Mira, vamos a hablar de nutrición: sí. cómo alimentarnos, ¿Cómo, cómo bajar los niveles de estrés, esa hormona del estrés que hace una gran participación en nuestras energías. Sí. Cómo llevarla ahí en línea, sí. también los ejercicios, sí. tipos de entrenamiento, para aumento de, de, de piernas, de glúteos lúteos que están muy de moda, sí, nuestras caderas, sí. nuestro upper body, nuestros brazos, espalda, eh, nuestros abs Toda la semana vamos a venir con cosas distintas. También cómo ent entrenar en un gimnasio, cómo entrenar fuera de un gimnasio, hasta en tu propia casa. Excelente. Tú que buscamos las cosas que sí, no tengo tiempo para el gimnasio, este, estoy en la casa todo el tiempo, tú tienes un tiempo y es una hora y hasta 15 minutos. ...tú puedes lograr para hacer una transformación en tu vida. Excelente, excelente. Mm. Carla, aprovechamos ya tu presencia porque no quisiéramos que te nos vaya a marchar sin dejarle algo a la audiencia. Vamos a aprovechar, Carla. Mm -hmm. Tú sabes que yo decía la introducción, pasamos las festividades navideñas, luego vinieron las festividades de enero, que es mes con mm -hmm. bastante días feriados hemos comido de proporcionalmente, hemos estado también un poquito medio tranquilos sí. y relajados. ¿Cómo podemos iniciar y esa preparación? Porque aunque todavía faltan unos meses, pero ahorita llega Semana Santa y queremos ponerlo en traje de baño. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya viene Semana Santa. Sí. Lo importante para empezar un régimen es que seas, eh, que tomes el paso. Y ahora tenemos una meta a corto plazo que es Semana Santa. Sí. ¿No quedan cuántos? ¿Cuatro semanas? ¿Cinco semanas? Pues vamos arriba. Lo primero es qué tipo de alimentación yo tengo que llevar para verme un poquito más delgado para perder 5 sí, libras, vamos sí, a suponer. Bien. Es fácil, lo primero que tienes que es soltar, dejar los azúcares y los carbohidratos, el pan, la, todo lo que es la harina, la pasta, eh, eh, nuestra yuca, nuestro pe Mata, ¿no? sí. Nuestro guineito que la gente dice que es saludable, saludable. Pero si queremos bajar esas 5 libras, vamos a soltar todos esos eh, carbohidratos que nos inflama. Sí. También los granos, esa famosa ensalada de granos de maíz, de garbanzo, de habichuelas negra, también nos inflama. Así que tenemos que evitarla para esa meta corta de aquí a Semana Santa. No, pero ¿Me Carla, a Carla, Carla, perdóname, porque tú me acabas de desmontar un santo. Acuérdate tú, tú me, tú me, que es tú una me meta. Ha, tú me has desmontado el guineíto. Y uh -huh. el guineo es, saludable, sí, Carla, es saludable y los granos también eh, supuestamente sí, sí, es saludable pero acuérdense que tenemos una meta a corto plazo, queremos bajar esas 5 libras y vamos a eliminar esos alimentos saludables que no puedes eh, inflamar. Sí. Entonces vamos a buscar todo lo que sea antiinflamatorio, ¿ok? Sí. Vamos a enfocarnos más en los vegetales, en nuestras proteínas, o sea, nuestras carnes. Sí. Eh, puede ser eh, hervida con un spray que se llama pa eh, fritas en pan, esos fritas y todo eso. La grasa no te va a hacer daño aquí con la proteína. El daño lo dan los carbohidratos, señores. El arroz, el arroz y la bichuela, aunque te voy a dar un dato espectacular. Right. El dato es que podemos desde que nos levantamos hasta las 6 de la tarde pasárnosla en proteínas solamente vegetales. ¿Me doy a entender? Sí, lo entiendo me, perfectamente. Me explica Yo puedo desayunar un omelette o un, un huevos eh, revueltos con jamón y queso, cebollita. Sí. Luego a mi comida, que pasaron dos o tres horas, una pechuga con mi ensalada. Todavía estoy con proteína, ¿eh? Sí. ¿Eh? Luego una merienda, por ejemplo, me puedo comer un atún en lata, algo fácil, todavía estoy en proteína, ¿ok? O un jamoncito. Y en la noche, ya cuando voy a descansar, la buena noticia, adivina qué. ¿Cuál sería? Que yo me puedo comer mi arroz blanco, mi taza de arroz blanco de arroz blanco con una porción de carne o pescado. ¿Qué pasa con esto? Que el carbohidrato nos va a ayudar a dormir, a descansar mucho mejor. Oye, Carla, pero tú, tú, ¿tú has dejado algo que yo sé que muchos de nosotros desconocíamos. Eh, eh, por eso es que tiene que estar atento porque en nuestro segmento de salud sí. vamos a tener invitados claro que, que sí. saben sobre el tema de, de todo esto que es químico y vamos a hablar de la hormona del estrés sí. y la hormona de la felicidad. Muy Entonces bueno. para dormir mejor pues vamos a dormirnos con el, con el estómago bien contento pero recuerda que para tú llevarte ese super premio, sí. me está copiando, tienes que hacer una hora de ejercicio. ¿Dónde? ¿A qué hora usted busque su mejor momento? carle car, car, car, que yo trabajo mucho, yo tengo muchas cosas No, tienes yo, que sacar mira, un momento a mí me da trabajo yo llegar al gimnasio y eso ¿Y sabes otro dato? ¿Dónde estás siempre aquí? ¿Dónde estás caminando de aquí para allá de para allá. en la acá? casa muchas veces porque yo me escribo, leo en la bueno, casa Bueno, tú te vas a parar en cualquier momento, haces algunas sentadillas Haces algunos movimientos de marinero, haces algunas pechadas Y coge aquí 15 minutitos, búscalo, googlealos sí. Sí. Búscalo en Youtube, pero saca 15 minutos hasta 10 Pero muévete Es importante que te muevas Y si estás en una oficina, sí. sube las escaleras sí, sí. <risa> Me entendieron del consumo de carbohidratos eh, De proteínas desde que te levantas Hasta que te vayas a acostar Que es donde vas a consumir los carbohidratos Si quieres saber más est Estén atentos a la próxima sesión Lo vamos a tener aquí la próxima semana Carla no quiero que te me vayas porque hay un mito que nos tienen a nosotros inculcado desde muy pequeño. Uh -huh. Desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. <risa> excelente a ver, excelente esto, mito. Carlos? Señores, se ha demostrado y comprobado que los ayunos intermitentes son... Eh, regenerativos son saludables te pueden limpiar los órganos te pueden que quemar esas grasas que están en los órganos, en el hígado en el riñón, en el corazón en las arterias y hay un porqué sí. porque entonces esta máquina espectacular que ha creado Dios muy inteligente sí. va a utilizar esa grasa almacenada como energía y la va a quemar ahora bien si comes eh, en el desayuno hace todo lo contrario, o sea, si comes por ejemplo, si rompes tu, tu ayuno con un carbohidrato vas a perder esa, esa máquina de quemar grasa, por eso que le digo que es muy interesante, cuando debes de romper ayuno, tú empiezas a contar el ayuno desde que te duermes, a las 9 de la noche, a las 10, y hasta que te levantas, ¿cuántas horas van? 12, 8, trata de llevarlo hasta 14 horas el ayuno, tú puedes, lo puedes romper con un café, pero sin azúcar, y es muy saludable y tomar mucha agua, cuando vayas a romper tu ayuno, rómpelo de una manera inteligente, con proteínas. Excelente, Carla. Bueno, hasta yo me tengo mi lápiz, mi papel. Aquí para, para la próxima, anotar, sí, anoten, claro sí. anoten, claro anoten sí. sus preguntas. Anotar las preguntas, nos las pueden hacer llegar a nuestras redes sociales, arroba enfocado TV, para compartirla aquí con Carla de Morisis, muy importante, experta, no solamente con conocimiento como coste entrenamiento, de motivación y demás, sino con toda una trayectoria de trabajo en lo que es la vida fit Cuidado, salud y belleza, más que todo, que es lo importante, Carla. Así es. Es que tienen que estar atentos porque... No, y quiero, y quiero motivarlo. Eh, busca a tu mamá, a tu vecina, aquella persona que necesita escuchar este segmento sí. para transformarle su vida, porque estamos aquí para transformar tu vida. No es difícil, solamente que necesitas a alguien que te guíe. Y para eso estamos aquí, en Enfocados. Es así. Carla, muchísimas gracias. ¿eh? Siempre a tu orden. Nosotros después de esto solamente nos resta hacer una pequeña pausa, venimos con el resto del contenido, ustedes y nosotros a partir de ahora estamos enfocados. Gracias.